Mati Pascualetti ay, ya, y Paulita ay, ya, Jalil, ay, que van a ser quienes nos representen a Grupo América ¡Vamos! en la máxima cita del fútbol. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Gracias por venir. Ahora un poco más tranquila. Claro, ah, como que ya no va bajando, decirles, sí, pero estaba muy ansiosa. Nueve eh, días para que arranque el mundial. Nueve días. O sea que ustedes viajan en cuánto? cuatro. Eh, en cuatro días te vas. ¿Y vos, Mati? En seis. En seis días. ¿Nerviosa? Nada. No, todo no. eso. ¿Sensaciones? Creo que hasta cuando, el momento? cuando estemos allá va a ser el periódico. No, bueno, sí. pues, yo creo que ya te subís al avión y ahí empezás como a palpitar a el... Cero, aparte de la incertidumbre sí. ¿no? de qué te vas a encontrar, a quién bueno. te vas a encontrar, claro. así que las costumbres, está bueno. Ese cual. es el tema, ¿no? Porque vos podés planear un montón de cosas, pero después tenés ahí una dinámica que no conoces y que con el día a día vas a ir sí, este, palpando para ir armando el, el trabajo diario que irán viendo ustedes. es, que es en el bar, aquí. ¿Distinta la cultura? Sí. Claro, eso, eso, les quería preguntar, han estado investigando porque por ahí más allá de lo que se ha difundido en televisión y lo que conocemos vinculado al alcohol, las cosas que pueden hacer o no, las mujeres en tu caso, Pauli, han estado por ahí investigando un poquito sobre la cultura, las reglas y las normas de Qatar para ver si hago si esto eh, Voy en cana, básicamente. <risa> bueno, más o menos, por ejemplo, lo que ayer le decía a mi médica, hacemos una receta y una carta, porque tenés que poner, si llevas medicamentos, nombre del medicamento, oh. para qué lo usás, diciendo que lo vas a usar solo vos, oh. que digamos, no te lo voy a compartir. Claro. Eh, los medicamentos psiquiátricos que no se pueden llevar, por ejemplo. Oh. Y hay más que son, ¿no? atenta contra claro. la salud. Es que claro. lo, lo toman como una droga por ejemplo, oh, okay. como si fuera digamos de ah, eh, sí, sí, sí, 55 mil sí. dólares de multa, ¿Eh? si te llegan a agarrar con drogas, Tranquila, terrible eh, más obviamente años de cárcel etcétera Son muy y claro. por otro lado por ejemplo también está prohibida la entrada a gente que tiene VIH Ay, Mirá, no sabía. Es, una es discriminación totalmente. Bueno, a ver, si Muy hablamos polémico. de discriminación, tenemos también eh, al colectivo LGBT que se ve sume, sumamente vulnerado, ¿no? Ahí en las calles no puede haber demostraciones de afecto. Claro, pero eso en todo, o sea, heterosexuales, homosexuales, eso, cualquier género. Cualquier. Exacto. Nada. Sí, eh, digamos, si no estás casado, es como mal visto. Inclusive uh -huh. había gente que allá también decían que estaban conviviendo sin estar casados y si hay un vecino medio mala onda te denuncia y ah, no problemas. Eh, un si vecino ¿Tenés que entrar? Desconozco si con velo en algunos no, lugares. No, no, no. Bueno, velo es nada, nunca. Okay. Salvo que quieras entrar a una mezquita. Bien. Eso sí, pero en todo claro. el mundo. Es claro, claro, eso sí. Pero no si no, nada. Sino, nada. Eh, short por de la rodilla. por hace abajo. calor. No, no se o sea, puede. Sí, la temperatura es altísima, a pesar de que están en, en claro. el otoño ellos y que pensaban que iba a ser más, más baja la temperatura, pero no. No claro. sé así que también va a estar alta la temperatura. Que de pero... hecho, es inusual un mundial en esta época del año, pero bueno, todo uh -huh. se pensó para que la temperatura no fuera tan... Molesta, pero ¿no? Intenso. Porque me imagino un julio en Qatar que hayas verano debe ser insoportable. Sí, pero aparte de lo de la temperatura también es inusual el, que las ligas estén, se estén jugando, por lo general cuando sea en julio las ligas ya terminaron, quedan muy poquitos equipos uh -huh. en competencia por alguna copa. Claro. Ahora llegan con todo el calendario apretado para poder uh -huh. hacer el mundial, entonces por eso vemos tantas lesiones en los jugadores, para uh -huh. que estar atentos a las lesiones en los. En, durante el, el mundial. Uh -huh. Es raro por donde se lo mire, pero bueno, es como que ahora han salido todos los cuestionamientos hacia Qatar y cuando lo eligieron estaba la plata de por medio. Nadie, claro. nadie hay muchos nada. intereses económicos en torno a sí, cuál es la sede del Mundial. Aparte de una salió... población autóctona muy chiquita. Sí. O sea, uh -huh. claro. Los cataríes son. Tuvieron que construir la ciudad. Básicamente para albergar a los bueno, miles señora. y miles de turistas y, y conglomerados de, de, de deportistas sí. ¿no? que van a llegar. Claro, y el porcentaje de población en su mayoría es extranjeros que trabajan allí, claro. o que han ido para, para las construcciones, sí, sí. O en este caso que van a ir al Mundial, pero no sé, cataríes, cataríes son muy, muy poquitos y por eso en algún momento estuvo en duda que, claro. que el partido inaugural puede secatar. Claro. Claro, por ejemplo, ahora salió una serie que salió antes de ayer mm. que habla justamente de la corrupción de la FIFA y todo desde Obra. el 2015 Obra. en adelante, todo lo que fue Joseph Blatter, que era el expresidente ahora sí, de la sí. FIFA, que bueno, fue acusado de corrupción, etcétera. Hay Así que bueno, todavía no la veo, ahí. pero tiene claro. cuatro capítulos. Está, parece bastante. Bueno. Chicos, ustedes llegan a Qatar, ¿qué es uh -huh. lo primero que hacen? Aparte de dejar la valija, ya se ponen a trabajar. ¿Cómo va a ser la, la dinámica de trabajo de los enviados de Grupo América? ¿no? ¿Seis, horas? ¿Seis horas? ¿De eh, diferencia? Uh -huh. Ok, más, tipo sí. más tarde. Más allá, allá son okay. seis horas más. Bien, bien, bien perfecto. Claro, nosotros. Bueno, yo cuando llego el domingo que arranca, uh -huh. ese mismo domingo llegamos a las 4 de la mañana. para alcanzar a ir a la ceremonia inaugural? Sí, porque es a las 7 de la tarde, entonces Bien. es llegar, ir a donde estamos alojados, eh, en mi caso con los chicos de la red y de América, de Buenos Ajá. Aires, en una casa, Perfecto. ahí en Al Alrayán, dejar todas las pertenencias y después esperar para uh -huh. ir al centro de acreditaciones a buscar la acreditación. Bien, porque tenemos claro. acreditación con derecho y después ya con la acreditación, Sí, trasladarnos hasta la zona de, de la inauguración para toda la, la modía que armada. Dicen el que grupo. Podría para. llegar a estar Shakira cantando sí. en la inauguración, sí. o se nombró también a Dualipa como una posibilidad, y a, BTS. a, y a BTS. BTS, también el grupo coreano, los Black Eyed Peas, hay, hay, va a ser interesante ¿no? Esa, esa puesta en escena que siempre es con fuegos art artificiales y demás y con la tecnología que hay en esos países, me imagino que va a ser un Terrible. show de Disney por poco, ¿no? Sí, y hay un desfile imponente en la previa, el día previo que han ah, organizaron los cataríes por el centro de, de Qatar, wow. también a modo de, de bienvenida, así que va a ser... Es que aparte ya desde ahora vos ves eh, bueno, yo sigo a muchos argentinos, mendocinos, bueno, latinos allá y están publicando todo el tiempo eh, fotos con, con mucha gente argentina, ya hay banderazos de argentinos sí, allá, el, el argentino eh... deja todo. O sea, yo como el otro día ya, vi una nota exacto. en un diario, me pareció como un montón, decía, viajó a Qatar. Sin un mango. Sí. Toma agua de la fuente. Exacto. O sea, te puedes enfermar, hermano. Tranquilízate. Y come de, de cosas que le va dando a la gente por la calle. Exacto. O sea, mil, se mil, fue mil, en modo tirri. Mil euros se llevó solamente. Ajá. Y ahí fue fue pues yendo a dedo decía que hacía muchas cosas y bueno, va a tratar de entrar. Tenemos otros que, bueno, que, usted que no se tuvieron, va a colar, que, claro, que, que, que, que, que se iban en bicicleta también. Sí. No tuviera, bueno, no, pero la, la, la verdad es que, es que hay una que es, locura. Claro, que Se difunden las historias por, por los distintos medios y alguien se apiada y le termina sí, este, consiguiendo una entrada. Una Pasa que todo muy estricto también hasta con el tema de las entradas. Este, no sí. no las podés transferir, no, no las claro. la podés revender. Claro, está este. prohibido inclusive hubo argentinos que terminaron presos por revender entradas. Porque solamente nosotros estamos acostumbrados raro, a las compré a 70 dólares, te las vendo a mil. Claro. Eh, eso no se puede. Tenés una página de reventa dentro de la misma FIFA, de claro. la misma página, para... A vos te sacan un 5% y a la otra Bien. persona se lo cobran igual, digamos, ese 5% es la ganancia de la FIFA Perfecto. por haber revendido la entrada. Bien. Y, ¿Y viven, sí. perdón, en no. lo personal... ...poder cubrir un mundial, más allá de oh. que obviamente son periodistas deportivos... Ay, ay, ay, ay, eh, ...en Qatar, en un lugar tan lejano... ...¿cómo lo vivís, estar ahí en la cancha, en el estadio? Sí, por ahora tranquilo y, y como les decía recién... ...creo que la ansiedad va a llegar eh, cuando estemos ahí en Qatar ...a ver con qué nos encontramos Formecian para... Frente. ...de qué manera lo, ay, lo qué transmitimos... ...pero sí, sin duda que es lo que uno siempre sueña... ...y quiere estar en esos mega, mega eventos... ...que además son tan lindos, que tienen un nivel... Este, ...en cuanto a la cantidad de culturas que, que confluyen impresionantes... Uh -huh. ...y que vos ves que hay un idioma universal... Uh -huh. eh, ...unido por el fútbol... Sí. ...en el que capaz nadie entiende lo que dice el otro... ...pero todos están en el mismo clima inmerso... Uh -huh. ...y es todo fiesta, es todo fiesta... ...por eso uh -huh. cuando, cuando vas o cuando estás ahí... ...te das cuenta que el entrar a la cancha... ...quizás termina siendo hasta secundario... ir a ver el partido... ...porque claro. hay tantas fiestas uh -huh. fuera... alrededores, claro. Claro, claro ...el clima de mundial es tan lindo... ...las 24 horas todos los días que estés ahí... ...que, que obviamente ir a la cancha también es, es lindo... ...y disfrutable... Uh -huh. ...pero hay, hay un color y un calor que es hermoso y que es lo que vamos a tratar nosotros de, de transmitir y que, que se sienta de este lado también. Encanta. Bueno, hay mucha gente que ni siquiera tiene entradas para partidos de la selección. Pero van. Simplemente van. han sacado para otro partido, porque por ejemplo hasta hace un mes no se podía claro. entrar si vos no tenías un, una, una entrada porque está prohibido por lo chiquito que es el país es claro. la es la mitad de Tucumán digamos para que Muy lo, lo grafiquemos Muy pequeño, entonces Muy claro eh, por la gran cantidad de gente inclusive hay gente que se ha alojado en países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes mm. Unidos y que van a ir ahí por un el día Match Day claro unos eh, pasajes de avión que son Match Day van en la mañana y a la noche vuelan voilà. Claro, claro. ¿Muchos requisitos para ingresar al país, tipo vacunas, eh, esas cuestiones? o cero no. en ese se sentido sacaron? no, se sacaron las vacunas, Ajá. tampoco PCR, que estaba hasta hace una semana, 10 sí. días, pero sí tenés que tener una aplicación que se llama Eteras, que dicen que te van a como controlar bastante, uh -huh. o sea, porque te, te tenés que tener el Bluetooth activado, las la, la ubicación, porque por ejemplo, el tema de las entradas, se activa por Bluetooth cuando vos estás entrando al estadio, o sea, no es que vos tenés la entrada desde antes. Ah. Entonces, bueno. ¡Guau! Wow. ¡Qué tecnología, muy tecnológico, ¿no? Muy tecnológico. Impresionante. Es Chicos, terrible. ¿ustedes van a estar yendo puntualmente a los partidos de Argentina? ¿Van a ser el, el seguía tu equipo, como se conoce? ¿O van a estar viendo otros partidos de diferentes seleccionados? ¿Cómo se van a manejar en ese sentido? No, eh. en. en... Argavo Pablo. Bueno, en mi caso. <ríe> Sí, yo voy a ir a los partidos de la selección. Bien. Pero bueno, en realidad quer quería conseguir alguno, algún otro partido, uh -huh. tipo España-Alemania, un, España un Uruguay-Portugal, claro. que son partidazos. De lindo nivel, pero bueno, claro. también como decíamos con Mati la idea es cubrir todo el color que se viva al claro. fanfe. Lo social. Lo social, uh -huh. total, lo cultural. Claro, porque bueno, obviamente que la información de la selección está por todos lados, llega por todos lados uh -huh. y nosotros también vamos a ir el día que que se puede ir a un entrenamiento o que haya conferencias uh -huh. sobre el tema de la acreditación con derecho, también puedes acceder, o los postpartidos, pero siempre la idea va a estar, y el foco va a estar puesto en el, en en el color, escena, y en, ¿no? claro, en mostrar todo lo que por ahí no, no te va a llegar este, uh -huh. de, de todos los otros medios o las redes que te van a contaminar y bombardear de información no, claro. puntual de, no, no. de lo futbolístico. Bueno, nosotros queremos mostrar la otra parte, ¿no? el, ese costado de, de color y calor que se vive en una Copa del Mundo, más en este país tan... Este, Extraordinario, como es Qatar desde lo estructural, desde lo edilicio, uh -huh. desde un montón de cosas y tan también extraño desde su costumbres, desde, el cultural, está, que desde el cultural que vamos a tener, ¿no? Y por eso uh -huh. tan bueno y está, es importante que el grupo tenga la mirada de Paula, la mirada femenina en un lugar donde la mujer está tan disminuida, ¿no? Creo que eso va a ser fundamental y es lo que va a marcar mucho la, la diferencia porque no sé si mucho medio lo tiene, ¿no? La, la mirada femenina en un país donde. La materia está el Chicos, el aplauso. Felicitaciones. Los enviados del Grupo América a Qatar 2022, este es mundial que ya. Se respira, ¿no? A nueve días, ya estamos todos muy ansiosos. Bueno, nueve días del comienzo, pero a once días del gran debut eh, de la selección. Sí, claro. Partido inaugural es un martes. A las siete de la mañana de acá de, de Argentina. Vamos a madrugar, desayuno, ver, sigo, y ahí bien. vemos el partido. ¿Contra quién nos toca? Arabia Saudita. Arabia Saudita. ustedes acá en el mediodía ya vamos a tener la... Claro, la información. La, claro, a claro. las 20 allá. Claro. Así si que vamos a tener salidas con... Los desde el los hinchas, a ver cómo oh, están, sí. ¿Qué? hasta cuándo se quedan también. Hay mucho, la mayoría del público va a la primera fase, que es lo seguro. Claro, Obvio. tal cual. Bueno, chicos, todos los éxitos. Todo eh, felicidades. La verdad que es hermosa la experiencia que, que van a vivir y nosotros vamos a estar felices de poder tenerlos aquí en la Pantalla del 7 acompañándonos con eso que no vas a ver en otro lado. Porque quien gane, eh, obviamente eso que sea, vamos eh. a saber, el partido lo vas a ver, lógico. Pero el lado B del Mundial, todo lo bonito que tiene, de la cantidad de mendocinos y argentinos que van a viajar y cómo se va a vivir quizás el último mundial de Messi, lo vamos a ver aquí. Por, por la pantalla del 7 de la mano de los chicos ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! Chicos, salimos campeones eh, traigan la copa bailamos zumba la voz no chicos nosotros ya elegimos <risa> la promesa ¡Ey! ganamos la, la copa bailamos zumba acá, bailamos zumba porque recién nos plantaste y te Tumba en Zunga. Ah, bueno. ah, te zumba, la zumba la en Zunga. Ya. Okay. Paulita, zumba ¡Ah! listo zumba en zumba ok Paulita ¿qué, qué prenda hace no, pero no le voy, voy a pedir que no, sería un zunga, no, no, no se lo voy no, a pedir. No sé, es que no hay nada que me dé vergüenza. Mira, ¿te chicos, te <risa> Ha perdido la vergüenza. Con el Lucas, eh, si ganamos el mundial, nos vamos a tirar a la fuente. En zunga. Sí. Desde adelante, bueno, vos en, zunga. en zunga, yo no sé si en zunga, sí, pero, en pero la imagen. Eh, nos vamos a tirar en a la fuente de, de, del grupo, acá. Está bonita, Nos para cumplir el desafío. Nos invitamos, ¿eh? Un día de calor elegimos y nos lo vamos Gracias, chicos. Un placer. Todos los éxitos.